Saludos, gracias. Nos encontramos en Playa Milpopa, de la provincia de Montecristi, donde decenas de vacacionistas se dirigen el día de hoy a disfrutar de este asueto de Semana Santa, en esta cobertura especial, Semana Santa Telenor 2023. Háblame ah, bueno, ¿cómo le está pasando aquí es en Semana Santa? Estamos bien, como bien? ¿Qué ¿Qué ¿Qué a la gente en Semana Santa? Nada, que disfruten, que disfruten. Gracias a Dios todo ha marchado como lo hemos esperado, no, hay, no ha habido ningún tipo de problema ni inconveniente, solamente hemos disfrutado. Prudencia y que podamos reencontrarnos el próximo lunes, ya cuando nos reincorporemos a las labores cotidianas y disfrutar lo que es el fin de semana. Familia, tú sabes, aquí en la playita gozando, comiendo pescado, bebiendo unos traguitos suaves, de duda. Honrover de tu página, mi página y nuestra página. Pueden venir a Popa, que Popa se está poniendo sabroso. Nítido, mi hermano, nítido. Siempre, sí, todos los años aquí activo. Que la pasen tranquilo y que visiten playa Popa. Pero en familia, tranquilo, sin exceso. Bien, precioso, ok. ¿Había visitado otra vez? Sí. Playa. fin de semana largo, claro, una playa muy linda, muy Que vengan siempre con tranquilidad, con prudencia y que nos la pasemos así como está toda esta familia. Y con el permiso de la productora general de esta programación especial, la cobertura Semana Santa Telenor 2023, nadie podrá resistirse ¿verdad? a estas aguas tan cristalinas de esta playa. Con el permiso de la productora Giovanni voy para allá, voy para el agua